hola amigos están saludos desde shanghai oigan pues les hago una actualización de los últimos 21 días de cuarentena por los que hemos pasado aquí en shanghai con 25 millones de personas pues saludos desde mi fraccionamiento ya estoy semi semi semi fuera digamos de, de, de la cuarentena y eh, bueno Rápidamente ponerles un poco de contexto de lo que ha pasado aquí en Shanghái. Digo, obviamente ya han visto muchos videos al respecto, noticias, etcétera. Pero algunos de los números que por ahí para contrastarlos. Este, son 300, más o menos cerca de 300 mil casos los que se han tenido desde este último outbreak aquí en la ciudad de Shanghai. O sea, ahorita desde marzo a abril. Cerca de este número de casos se han tenido. Pero la mayoría, o sea, casi cerca del 85% son asintomáticos. Entonces... Eh, digamos que han habido por ahí diferentes argumentos en donde se dice bueno si una persona ya no está de alto riesgo incluso no tiene síntomas de covid pues por qué lo tendríamos que poner dentro de esa categoría y mandarlos a la cuarentena que de hecho ha pues mostrado muchos problemas logísticos aquí en la ciudad bastante grandes otra de las cuestiones es que cuando se dice que ahorita en el último albergue aquí en Shanghai ha tenido 17 17 muertes pues esas 17 muertes pueden sonar a muy pocas, y eso es porque realmente ellos le llaman muerte a una persona que murió así de, de algún proceso de COVID, este, digamos que más allá de, o sea, tipo neumonía fuerte. Y entonces si hay alguna persona que, digamos, tenía diabetes o, o algo así, y le dio COVID, y cuando llega al hospital y se muere, no la cuentan por COVID, sino por otros síntomas, digamos, aledaños a eso, y no realmente es parte de la estadística entonces pues por ahí eh, es uno de los números que también que no hay eh, digamos que no se rige por, por, por medios interno, por, por estadísticas o por digamos instrumentos internacionales por lo que los números son tan, tan variantes ¿no? eh, pero bueno pues eso ha estado pasando aquí en Shanghai afortunadamente el día de ayer 20 de abril acaban de sacar de las 25 millones de personas 4 millones ya están fuera de sus casas y de su fraccionamiento pero dentro del eh, distrito o sea aquí hay tres zonas ahorita últimamente lo que la nueva regla que salió que es el confinamiento de control y preventivo el confinamiento es dentro de tu casa no puedes ni abrir la puerta o sea no puedes salir si es que han habido casos de COVID dentro de los últimos siete días después eh, de control que es donde yo estoy ahorita que no han habido casos Digamos en los últimos 10 días más o menos Ya puedes salir de tu casa pero no del fraccionamiento O sea yo estoy todavía confinado dentro de mi mismo compound ¿Ah? Y el último que es el de, preve de, de prevención Que es cuando no ha habido ningún caso en los últimos 14 días creo y ya puedes salir a hacer compras, bueno, para lo que esté abierto, porque realmente hay muchas cosas todavía cerradas, la mayoría de las cosas están cerradas, pero ya puedes salir de tu fraccionamiento, irte por ahí en bicicleta o a correr, lo que sea, dentro de tu propio distrito. Entonces, pues hay muchas personas que ya esto es, eh, pues ya un aliviane, digamos, este, pues ya pueden salir y más o menos andar por ahí, medio paseando, digamos, entre comillas, porque el resto de la ciudad pues, se mantiene muy, muy cerrada todavía, tanto en confinamiento como en control entonces pues con ese tipo de números es que Shanghai se ha dado cuenta como que cada día pues tratan de retomar digamos la gravedad del asunto no pueden mantenerla cerrada por tanto tiempo porque Shanghai representa un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de China o sea de hecho es el, es el puerto más grande del mundo, este, no solamente de China sino del mundo, el, el puerto de, de Shanghai entonces pues todos los contenedores y todo ese tipo de cuestiones que cae eh, en la economía pues es bastante fuerte como para que se mantenga cerrado y digo por ejemplo más o menos para también entender la ciudad de Xi'an sabes dónde están los los guerreros de terracota el año pasado tuvo un outbreak también en donde hubo casi 100 casos y cuando llegaron a los 100 casos luego luego cerraron la ciudad completamente entonces aquí en Shanghai el mes pasado ya habían más de 2.000 casos y todavía no cerraban la, la ciudad por lo que empezaron a dividir la ciudad en, en, estas dos, en estas dos zonas, la zona de Pudong y la zona de Pushi, que originalmente les digo teníamos que estar en confinamiento del 1 al 5 de abril, pero pues ya ahorita se extendió por otros cuantos días. Ya estamos a 21 de abril. Yo creo que es temporal obviamente, digamos, hay muchas cosas buenas y malas también, como en todos los lugares pero al parecer poco a poco empiezan a haber este, pues, más personas un poco libres por lo menos de, de, de su casa ya dentro del mismo compound, pero pues esperamos que ya pronto fuera a los distritos y ya cuando puedas ir de distrito a distrito pues ya llegaremos a la normalidad. Este, es lo que estaba pasando y mientras tanto aquí en uh, Shanghai pues han habido eh, grupos de soporte eh, por ejemplo a veces mandan eh, de, también del gobierno han mandado por ejemplo como una caja con cosas de verduras, etcétera, pasta, leche, etcétera cada como ocho días también cuando vas a comprar cosas aquí pues las aplicaciones de Elema, de Meituan y estas pues están bastante saturadas entonces no puedes hacer compras individuales por las que se crean nuevos grupos de WeChat y tú en tu edificio pues ya dices, oigan, ¿quién quiere cajas de huevo? ¿Quién quiere leche? ¿Quién quiere esto? Y pues todo el mundo, yo, yo, yo, yo, yo. Y ya, ya hay voluntarios, y este, ya cuando llegan las cosas, pues ya te las mandan uh, directamente a tu casa. Pero sí pues, hay que estar ahí en el WeChat todo el tiempo. Entonces, pues eso tema, eso, eso pues, toma bastante tiempo, ¿no? Cosas que realmente no haces del día al día, ahorita están tomando bastante tiempo, simplemente para, para ese tipo de, de compras. Entonces, pues eso es un poquito eh, molesto estar siempre ahí, Tratar de viendo qué es lo que te hace falta, ¿no? Creando grupos, etc. Entonces, pues es lo que está pasando. Este, eh, han habido, les digo, casos anteriormente en otras ciudades donde, por ejemplo, Hong Kong, ¿no? Hasta hace como tres, cuatro meses. Pues realmente con, la, con una tercera parte de los habitantes de Shanghai, o sea, creo que son como 8, o nueve millones, eh, pues ellos tuvieron, de hecho se les disparó el porcentaje de muertes en Hong Kong y aún así no cerraron la ciudad entonces ahí ves el, el tema de la política cómo es que pues, se refieren a diferentes problemas ¿no? bueno o sea sí hubo muchas muertes ahí en Hong Kong o sea de hecho alcanzó uno de los porcentajes más altos del mundo pero, este, pero sí o sea nunca como que encerró digamos a todos los habitantes entonces sí son diferentes enfoques que han tenido este pues, gobierno sobre todo también a nivel local porque ellos ahorita están bajo presión bastante fuerte eh, de hecho se ha sabido que muchas personas de alto mando y poder jerárquico este, dentro del gobierno pues han sido despedidos porque presentan números que no son viables de, de, de casos de COVID. Por lo tanto, ese tipo de presión a veces llega a maquillar un poco los números. ¿no? Este, o si no a maquillarlos, así literalmente, Tratar de poner como que diferentes rúbricas para que los números que se tenían como que digamos bajen, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el tipo de muerte es lo, que, es lo que les decía hace rato. O sea, el tipo de muerte que si en otros países o digamos a nivel internacional, alguien con diferentes problemas que les dé COVID y se muere, pues lo toman como una muerte de COVID. Pero aquí en China, va COVID, pero se murió por otras razones. Entonces lo atribuían a otras razones y no a COVID precisamente. Entonces, con estas 17, personas que han habido, eh, 17 muertes que han habido ahorita en el último outbreak, entonces es, es un poco que también la gente se puede cuestionar. Ok, si solamente hay 17 muertos, como tú dices, entonces ¿por qué es, porque es tanta paranoia de cerrar la ciudad, no? O sea, digamos ahí donde estaría la lógica. Pero si realmente el número es diferente, entonces ya tendría sentido. Pero bueno, pues no sé, a ver cómo vamos evolucionando eh, en esta nueva eh, lockdown de la pandemia. Este, realmente aquí en China, o bueno, por lo menos en, en Shanghái, y en, mu en la mayoría de los distritos, las provincias aquí en China, desde el 2020, o sea, no, se veía como que muy normal, digamos, o sea, a, a excepción de lo que es de Wuhan, a inicios de la, de la pandemia, después eh, Xi'an, los Terracotta Warriors el año pasado, en diciembre y después ahorita de con, con la iniciación en Chilin y aquí en Shanghai pero fuera de esto digamos, o sea, fui de vacaciones en agosto el año pasado agosto de hace dos años, este, me fui a Shangri-La, Tíbet y eso y realmente pues estaba como todo abierto, o sea, no había ningún tipo de lockdown este, pero pues sí tenía, a excepción de estas, este, de estos outbreaks que hubo en estas ciudades pero sí podías este, visitar, o sea, ir de un lugar al otro Siempre que... Algunos lugares te pedían que mostraras, mostraras tu prueba de antígenos Y tu código verde, etc. Pero pues fuera de eso era como que todo muy normal Entonces ahorita es como que apenas se empieza a sentir este, ese tipo de casos aquí en Shanghai Pero bueno, pues a ver por cuánto tiempo lo mantienen Les digo ya Tesla estará por regresar a, a laborar Por esos 40.000 coches que están por debajo del del resultado que tienen que dar en estos próximos días y bueno pues nada ahí eh, ya veremos por cuánto tiempo más eh, aquí les seguiré, les seguiré dando comentarios y actualizaciones y bueno pues nada que sea bien nos vemos a la próxima y saludos desde shanghai chao, chao.